Hola amigo amigo, una vez más aquí estamos ocupados precisamente en ser inteligentes, en ser asertivos y en huir a toda costa de sentir ni ansiedad ni estrés en nuestras relaciones sociales. Hoy vamos a hablar de tres formas de actuar, tres formas de relacionarte precisamente para que tú sepas cuál de esas tres formas eres tú y elijas la más adecuada para las relaciones sociales, para las habilidades de las relaciones sociales, para comunicarte de mejor forma, partiendo de ti hacia los demás. Yo soy César Espina y vamos allá. Las tres principales formas que más suelen definirte en un principio acerca de cómo te relacionas con los demás son inhibido o pasivo, agresivo o asertivo. Ya sin ni siquiera decirte cuál es cada cosa, seguro que te has quedado con la idea de lo que más te gustaría saber si eres o no eres. Partiendo de la base de que todos en un momento dado somos, de las tres maneras, el libido o el pasivo, es decir, la persona que no sabe decir que no, la persona que se expresa con, con cierto miedo, que tiene diferentes opiniones pero no las mantiene, la persona que de alguna forma cae muy bien a todo el mundo porque le llevan para un lado y le llevan para el otro. Yo he pasado por esa etapa durante muchos años para intentar recibir afecto de los demás, sentir esa pertenencia de, de estar con los demás, de, de formar un, un grupo con los demás, pues me ha costado muchos años eso de no, no quiero, no, no me interesa, no me apetece, no estoy de acuerdo. ¿Mm? Interpretaba, como a lo mejor te pasa a ti, que decir no es una falta de educación y que hay que ser condescendiente, cooperativo no conflictivo etc etc etc entonces por los condicionantes de la sociedad en la que vivimos pues esto es maravilloso esto interesa a cualquiera para manipularte y para llevarte donde ellos quieren porque al fin y al cabo aunque en el fondo no lo hagas o te sientas eh, con ganas de no hacerlo lo importante de todo es que como no defiendes tus opiniones no defiendes quién eres ni lo que piensas y no te atreves a decir abiertamente que no a algo estás sufriendo constantemente ese sentimiento de culpa de culpa de, de autotraición contigo mismo Luego en el primer punto, en la primera forma de, de actuar es la del inhibido o el pasivo Ponen a los demás precisamente por encima de sí mismos Espero que eso no sea lo que te pase a ti o que si te pases estés a puntito de salir de ahí Segundo tipo, el tipo agresivo, ¿eh? la personalidad agresiva Bueno, muchas veces cuando saltas de una personalidad a otra te cansas de ser el inhibido o el pasivo Y dices yo agarro el toro por los cuernos y pum, te vas directamente a ser el agresivo ...y a veces no mides... ...te sientes que quieres estar por encima de los demás... ...da igual lo que digas... ...si estás en oposición o no... ...si haces daño o no... ...en definitiva... Cuando estás ahí, ¿no? El tipo agresivo suele seguir a los demás. Bueno, te das cuenta y supongo que asumes que eso es así y decides cambiar. Por lo tanto, de esas tres primeras actitudes, individuo, pasivo y agresivo y asertivo, evidentemente la que te aconsejo es la del asertivo. ¿Por qué? Pues porque el asertivo está a la misma altura que los demás, te relacionas de una forma hábil, es decir, dices lo que piensas, estás satisfecho, no tienes resentimiento, no te sientes molesto, no molestas a los demás, no rechazas las opiniones de los demás, no las criticas, y tampoco tienes ningún tipo de miedo a la hora de actuar, te sientes satisfecho y te sientes pleno, esa es la mejor forma, ser asertivo, próximamente montaré un curso de asertividad y ya te contaré para que lo disfrutes, importante, tienes absoluto derecho a ser asertivo, con lo cual también creo en cierta medida, es una especie de obligación aprender a ser asertivo, yo he aprendido a ser asertivo, porque pasé del pasivo al agresivo, y lógicamente, pues pasé de un polo a otro polo Y eso tampoco es positivo Con lo cual, lo importante es ser asertivo Por dos razones muy, muy, muy, muy esenciales La primera, te vas a sentir muy bien contigo mismo Porque tu palabra, tu discurso, respalda a tu persona Y la segunda, no puede haber reproches Porque si te comunicas de forma asertiva Serás feliz y te sentirás pleno Y nadie se sentirá herido por ti en ningún momento la pregunta está clarísima. ¿Qué tipo de personalidad sueles poner sobre la mesa habitualmente? ¿El inhibido o pasivo? ¿El agresivo? ¿O el asertivo? Pues ahí te dejo ese pensamiento. Ya sabes, como te digo siempre, no pares de hacerte preguntas. Un abrazo y hasta la siguiente.